El Ayuntamiento de Puebla reportó que 16 de los 41 panteones de la ciudad ya no tienen fosas disponibles, mientras que otros 14 recintos tienen una disponibilidad menor al 50%, entre ellos el Panteón Municipal con apenas 93 espacios libres. De acuerdo con el último reporte de los cementerios, la comuna informó que la mitad de los 16 cementerios están llenos. En el Panteón Municipal quedan 93 lugares libres, equivalente a un 0.25% de las 37.700 63 criptas con las que cuenta el Campo Santo público más grande de la ciudad. El recinto de Santa María Chonacatepec y Santo Tomás Chiautla, donde fue habilitado el anexo de 1145 fosas, ninguna está disponible. Santa María Guadalupe Tecola tiene 400 lugares, mientras que el cementerio de la Resurrección tiene 1581 fosas disponibles. El presidente municipal Eduardo Rivera indicó que el ayuntamiento busca orientar recursos para restablecer cementerios, sin embargo no mencionó la posibilidad de edificar un nuevo recinto.